Hola, somos un grupo de estudiantes del Instituto Néstor de Tomares, Sevilla. En nuestra más reciente propuesta... Un en nuestra más reciente propuesta... ¡Ah! Como iba diciendo, en nuestra más reciente propuesta... No, no, no, no me he dejado la tapa puesta. Vale. Eso, lo que estaba intentando deciros es que en nuestra propuesta Deja de jugar ya con la camarita, ¿no? Que la propuesta que tenemos para vosotros es... Y esto es... La... ¡Acción! Ahora, en nuestra más reciente propuesta, tenemos refero... Ofrecido... Ahora no, porque a ti te da la gana. Ahora yo no quiero.